Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo directo con Cuartopoder.es. Esta tarde vamos a tener al otro lado de la pantalla, en, este, en esta cuenta de Instagram, a Guille Galván, guitarrista de Betula Como sabéis... A ver... Es... Guille como decía, como sabéis han presentado recientemente su último disco, mismo, mismo... sitio, distinto lugar, Canciones dentro de canciones. Ahí tenemos a Guille Van Buenas tardes, Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se nos escucha bien. Si alguien ve que no se nos escucha mal, que nos lo, que nos lo comente ahí un, un poquito. Muchísimas gracias, Guille, por, por estar esta tarde con, con Cuartopoder.es. Eh, eh, Guille Van guitarrista de Vetusta Morla, creo que necesita poca presentación. La última vez que, que hablamos, en, en Cuarto Poder, eh, estabais a punto de iros a, a los campamentos de, de población refugiada saharaui, en el FI 2016, así que es un, es un placer volveros a tener en, en nuestras redes, en nuestro, en nuestro medio de comunicación. Eh, vamos a charlar de varias cosas, pero bueno, lo primero, eh, hay que empezar por, por esta presentación de, de disco que estáis, que estáis haciendo, ¿no? este mismo sitio, distinto lugar, Canciones dentro de Canciones, que lleváis presentando ya varias semanas. Eh, Coméntanos un poco eh, ¿Por qué os surge la idea de hacer Este disco? ¿En qué consiste? Por si hay algún alguna gente Que, que, no, que no lo ha escuchado Que no, que no lo sabe Pues... Eh, pues eh, a ver, voy a bajar un poquito esto que A ver, que voy a bajar, bajar un poquito esto que tengo retardo ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Yo te digo perfectamente, no sé si el resto de a gente ver. Si alguien... A ver Me llega mucho retardo Me tuyo. llega mucho retardo tuyo a ver. A ver. Pues vamos Pues vamos Pues sí, MSDL, pues sí, canciones, MSDL de dentro y canciones, canciones de Dentro y Canciones Es el eh, disco es, que estamos eh, que Voy a ponerme los cascos a ver si se escucha mejor He escuchado dos veces, ¿verdad? He escuchado dos veces, ¿verdad? Sí, le está diciendo la gente Voy a ponerme yo los también. cascos a ver Yo también Hola, hola A ver si hola, ahora me escuchan mejor Perfecto, ¿no? ¿Estamos ahí? Perfecto. Vale. Hola, hola. Se escucha con reverberación. Bueno, no sé. bueno, a ver, lo que te comentaba, que, que sí. Hemos publicado MSDL, canción Canciones dentro de canciones hace hace bien poquito. Y es un disco curioso porque en realidad es un disco con el mismo repertorio que el anterior, ¿no? No es, no, no es que sea un disco uh -huh. de eh, un amplio ni, ni nada por el estilo del disco anterior, pero sí que es una especie de, bueno, de volver al origen y volver a grabar las canciones con las decisiones eh, contrarias o diferentes a las que a las que tomamos en su momento, ¿no? Y esto surge por una cuestión. Nosotros hicimos un concierto en los veranos de la Villa hace un par de años, un concierto que además era sorpresa, en la quinta de Torres Arias, uh -huh. donde decidimos hacer el disco de arriba abajo. Hicimos el disco desde el principio hasta el final, lo hicimos en una posición diferente porque estábamos en medio del parque, puestos en círculo, y alrededor nuestro estaba el público. Entonces, eh, lo que hicimos fue hacer el, el, el set como si estuviéramos en nuestro local de ensayo y con una instrumentación diferente a la que veníamos utilizando en los conciertos grandes. Un ¿no? Poco antes acabamos de hacer el concierto de la Caja Mágica, que era un concierto súper grande para unas 40.000 personas. Y ese día salimos tan contentos, nos gustó tanto la experiencia, que dijimos, joder, molaría hacer, llevar esto a disco que la gente pudiera escuchar estas nuevas versiones porque también nos permite hacer como una labor pedagógica de, de contar cómo es el proyecto de creación de una canción, las decisiones que hay que ir tomando y, y sobre todo esa pregunta de decir, bueno, ¿y qué pasa si una canción en lugar de ir por aquí hubiera ido por allá? ¿no? Y nos pusimos manos a la obra y diseñamos no solo el disco, sino la gira que iba acompañada del disco, que la empezamos hace pues, en febrero y que apenas la hemos podido desarrollar porque a los a los cinco o uh -huh. conciertos la tuvimos que parar. Y ese fue el origen, nos fuimos al Estudio 1, a Colmenar Viejo, lo grabamos allí, con la misma gente con la que grabamos mismo sitio, distinto lugar, en Berlín, en Hansa, y es lo que estamos presentando en estas últimas dos semanas. Uh -huh. eh, lo que hemos visto durante estas semanas es que eh, en las redes sociales estáis también teniendo mucha, mucha interacción con la gente, explicando mucho cómo es el proceso. Eh, entiendo que esto es, eh, no es una cosa que, suela ser, que suele ser muy habitual, es decir, eh, a la gente notáis que le interesa eh, cómo componéis las canciones, las ideas que tenéis, cómo habéis visto esta esta reacción de, de la gente ya con el disco, bueno, varios días que lo que lo, lo han podido escuchar. ¿no? Pues sí, precisamente yo creo que tenía sentido porque este disco te, tenía a partida de una labor como muy pedagógica, no aparte de de la idea era que la gente estuviera muy encima, que viera lo que estábamos tocando, de hecho la, la gira, lo que estábamos proponiendo era en teatros, en sitios más pequeños a los que solemos, a los que solemos acudir y, y nos parecía que era importante que, que nosotros explicáramos por qué habíamos hecho este disco y de qué manera, ¿no? Y cuáles eran los instrumentos que, que participaban, porque no eran los habituales, por ejemplo en este disco no hay batería en ningún momento, ¿no? Pero el sustituto es una cosa que se llama cocktail drum, ¿no? Que, que, que la gente no suele conocer y que nos, nos apetecía eh, enseñar, ¿no? También por eso hicimos uh -huh. una especie de trabajo audiovisual que, a, que consistía en que cada canción tuviera su propio vídeo. Y aunque grabamos todos juntos en el estudio, eh, tocando en círculo, pero tenemos como unas pequeñas cámaras en cada una de las cosas que estamos tocando que permitían a la gente ir haciendo como una especie de seguimiento de cada instrumento que sonaba, ¿no? la verdad es que ha sido o sea es eh, si, si te pones a ver por los parámetros digamos comerciales o, o de lo que conviene desde el punto de vista de marketing esto es un tiro en el pie no o sea no tiene nada que ver no pero nos parecía muy bonito y también eh, como músicos nos parecía nos parecía muy interesante poder hacer algo que fuera un poco a la contra y que nos, nos que tuviera que ver con, con desmontar nuestras canciones las canciones que llevaban en el escenario dos años y trabajarlas de otra manera no y también nos parecía que al final siempre hablamos de, de, de cosas en las entrevistas que tienen que ver con los discos, pero pero pocas veces hablas tanto de, de música ¿no? y nos parecía que era una excusa muy bonita para que la gente entendiera lo que sucede dentro de la banda cuando estamos grabando. ¿no? Uh -huh. eh, hablas de esta pedagogía musical, es verdad que ahora con, con, con las redes sociales y con, y con, y con YouTube, pues eh, sí que hay ciertos espacios para, para, para explicar un poco eh, cómo se hacen las canciones. Entonces, eh, entiendo que a la gente le, le, va, le va interesando un poco meterse un poco de lleno en, en las composiciones. No sé, sea, hay varios youtubers eh, famosos que están teniendo mucho éxito explicando cómo suena una canción. Entonces, entiendo que estamos también en, eh, en una nueva vuelta de tuerca a, a, a, un poco a, la, a, a lo que se estaba vendiendo musicalmente. Es decir, darle mucha importancia a nivel musical a cada nota, a cada, a cada ritmo. Eh, entiendo que esto, que esto es. Eh, bueno, eh, os, ha salido, os ha salido bien y no sé si, si vais a, a seguir experimentando un poco con este tipo de cosas en el, en el futuro. Bueno, es, en realidad es algo que veníamos haciendo casi desde el principio porque en todas las giras hemos tenido algún espacio, algún momento donde le dábamos la vuelta a las canciones, donde donde las trabajamos de otra forma, ¿no? Y, y es la primera vez que lo dejamos registrado, que lo dejamos grabado, ¿no? Pero, pero como te digo, es algo que era bastante natural. Es verdad que el, que el bueno, pues el formato propio de las redes sociales permite una, una interacción mucho más directa con la gente y explicar algo no solo de palabras, sino con ejemplos, con vídeos, con, con fotos, como hicimos ayer. Ayer hicimos un hilo en Twitter con un montón de, de datos sobre el disco. Y que nos parecía bonito compartir también, ¿no? Porque yo creo que antes en los discos la gente era como mucho más recelosa de no contar sus secretos por si se lo copiaba el otro o no, no hacer la foto de cómo ponía el micro por si acaso le pillaba el, el truco claro. de la batería al grupo rival. Pero yo creo que estamos en una época que, que, que es todo lo contrario, ¿no? Que yo creo que, que permite compartir y, y poner a disposición de los demás tus hallazgos y, y, y para que sean utilizados también por otros, ¿no? Entonces nos parecía como bonito y y algo que bueno pues que nos gustaba hacer alguna vez uh -huh. lo hemos hecho también de viva voz en alguna conferencia o en algún sitio pero yo creo que es algo donde nos sentimos cómodos que tiene que ver con lo pedagógico también y donde también bueno pues nos gusta compartir con la gente uh -huh. eh, en cualquier caso el, el forma, eh, aparte evidentemente de esta eh, eh, revolución digital y, y de cómo se escucha la música Hoy en día, que, que bueno, también hablaremos ahora dentro un poco del formato físico, siempre lo, lo habéis solido cuidar y también ahora, no sé, es decir, sigue teniendo sentido, eh, igual es una pregunta un poco un poco tonta, pero sigue teniendo sentido sacar formatos físicos eh, cuidados, con, con fotos, con un formato muy atractivo, es decir, la gente entiendo que se sigue interesando por esos formatos o se ha reducido mucho el... Eh, la necesidad que tiene que tienen los seguidores de comprar este tipo de formatos. Bueno, a ver, sería sería ridículo pensar que, que, que el formato físico tiene sigue teniendo la misma relevancia que hace años. Evidentemente estamos en una dinámica que nos, nos lleva sobre todo a, a lo digital, pero es verdad que en nuestro caso siempre han funcionado muy bien los, los formatos físicos, también porque, porque les hemos puesto yo creo que un cariño y, un, y una... como un, un, un cuidado muy especial no en el caso de msdl de canciones dentro de canciones el, el arte lo ha hecho orca olmo las ilustraciones aunque el empaque el, todo lo que tiene que ver con, con cómo se muestra y la idea que detrás viene de, de parte de, de, de la propia banda sobre todo de pucho y de, de maría de un pequeño salto mortal de nuestra discográfica eh, pero es verdad que que, que bueno que al final la gente yo creo la aprecia porque tampoco se compran ya tantos discos como para que el que compre no te sorprenda por algo. Siempre hemos intentado que nuestros, nuestros discos tengan ese punto de bueno de, de objeto que te gustaría tener en casa y, y que te gusta tenerlo en la, en la estantería y enseñárselo a los amigos. no no Creo que no se hacen tantos discos como para no cuidar esas cosas y si, y si tienes la... La, la posibilidad de, de hacerlo pues pues genial. Te enseñaría el disco pero se lo llevaron se lo hace un par de días de aquí. Siempre suelo hacer nah, el no tienda y enseño el desplegable y todo, pero no quedo sin él. Bueno, animamos a la gente a que, a que lo busque. Eh, lleváis una trayectoria, bueno, ya bastante larga en la que, bueno, una de las características principales que estáis seguro hartos de que os pregunten pero es que mantenéis un poco, digamos, una dependencia y una forma de hacer las cosas muy vuestra, ¿no? Es decir, desde el principio hasta ahora, ¿cómo se consigue cómo se consigue hacer eso eh, durante tanto tiempo? Siempre habéis dicho que sois como una familia, que sois eh, un grupo de amigos, pero bueno, al final también eh, la labor profesional es muy importante y, y entiendo que no es fácil eh, mantenerse así, eh, o por lo menos desde luego hace unos años no lo era, ¿no? Siempre se tenía la sensación de que tenías que estar apoyado por alguien. Yo creo que vosotros habéis roto la barrera y, y, y no sé cómo lo valoráis con el paso del tiempo, porque bueno, va pasando el tiempo y ya sois una banda relativamente veterana en esto. Sí, sí, completamente. Somos veteranos ya. Eh, pues sí, a ver, nosotros arrancamos siendo un grupo de amigos y, y, y nos unía la pasión por la música y la, la, bueno, pues la emoción de hacer lo que hacíamos y en ningún momento teníamos más pretensiones a nivel empresarial o, o o económico que, que hacer lo que queríamos ¿no? Poco a poco pues, pues Eso nos dio la posibilidad de, de Profesionalizarnos, de vivir De ello y para ello pues creamos Nuestro propio sello y, y hemos Intentado siempre pues eh, Tomar nuestras decisiones y mantener el control De nuestra carrera nosotros mismos ¿no? Al principio siendo los seis Luego creando Pequeño Salto Mortal Que ha ido creciendo también con el tiempo Yo creo que a ver, Llevar tu propia carrera es, es un... Nosotros seguimos publicando los, los discos con Pequeño Santo Mortal distribuye Sony, pero bueno, son, siguen siendo discos de la, de la casa, ¿no? Y hechos en la misma en Kutumen, que es la misma, la misma imprenta donde los hemos hecho siempre. Eh, al final, tener el control sobre, sobre tu trabajo tiene muchas ventajas, también tiene muchas renuncias y muchos y muchos inconvenientes porque se te suma un trabajo extra bastante grande que, que también hace mella. Pero, pero bueno, las renuncias a otro tipo de historias, yo creo que con el tiempo las es como con, con una sensación de libertad y decir, bueno, pues tengo he creado algo que al final va a ser el, mi legado y, y que, que controlo yo, ¿no? Y es una decisión que, ya te digo, que, que tomamos desde el principio y que mientras se pueda mantener, pues si nos permita seguir haciendo canciones, aunque haya crecido todo tanto, pues entiendo que, que mantendremos, nos, nos cuesta nuestras peleas, nuestros nuestros enfados y, y también bueno pues la necesidad, la necesidad de empatizar mucho con el otro, porque somos seis y no siempre es fácil sacar esto adelante. Uh -huh. Bueno, hablamos eh, de, otro, de otro hito que habéis tenido estas semanas, que es la canción Los Abrazos Prohibidos, eh, con muchísimas colaboraciones y destinada a fomentar la, la, recauda, la recaudación de esa canción eh, para el CSIC. Eh, cuéntame un poquito eh, cómo, cómo surgió la idea, es decir, hemos visto durante esta semana de, de crisis sanitaria pues, muchas iniciativas, ha habido director de Instagram eh, a Tutiplen, ha habido eh, muchas cosas desde casa, festivales incluso. Vosotros eh, lo que decidís es eh, esperaros un poquito y grabar eh, esta canción con, con mucha gente y además destinarla a un, a un fin benéfico. ¿no? Cuéntame un poquito cómo, cómo fue el proceso. Sí, bueno, Los abrazos prohibidos surge de un poema colectivo que, que arranca Benjamín Prado, a mí me llama para participar en él y yo le sugiero la posibilidad de convertirlo en canción por una cuestión, eh, bueno, pues de herramienta, ¿no? Al final la canción tenía también una posibilidad de recaudar dinero y, y nos parecía que, que aparte de lo anímico que podía significar, pues podía tener también una vuelta económica, ¿no? Sobre todo a todos los profesionales de la sanidad pública que estaban en primera línea y que estaban, bueno, pues dando la cara por, por nosotros, ¿no? Esto, esto surge al principio, muy, muy al principio, en la primera semana, y bueno pues yo se lo comento al resto de la banda, les parece una idea estupenda. Empezamos a hablar con, con el resto de la gente que participa en la canción porque me parecía que era lógico que ya que era un poema colectivo pues que la canción también fuera coral. Y, bueno, la respuesta de, de todo el mundo que participó, pues... Estupenda, teníamos una lista grande de gente que, que, que teníamos ahí pendiente también, pero que al final no pudimos llamar porque había muchísima gente, ya no daba ni para cantar medio verso. Y, y decidimos que, ya que era un proyecto que iba a ir apoyado o que iba a ir para apoyar la sanidad pública, pues que lo, lo más lógico era que, que fuera también, bueno, pues de la mano de, de un proyecto que, que tuviera que ver con lo público, ¿no? Y, y nos parecía que que los, los beneficios de la canción, tanto editorial como discográficamente, que fueran para el Censic, pues era, era algo como lógico y que, que cerraba un poco el, el círculo. En cuanto a la cantidad de contenidos, bueno, nosotros, de hecho, hubo un momento en mitad de la pandemia que estuvimos a punto de, de, de, de echarnos atrás y no publicarla, porque, porque nos parecía que había una especie de, de locura... A nivel, a nivel de creación de contenidos Que, que, que no, no entendía muy, muy bien de dónde venía eh, Entiendo que viene de, de, de, de, de la empatía de todo el mundo Y de la buena voluntad de, por, por compartir lo suyo Y hacer pasar a la gente eh, la pandemia de la mejor manera posible Pero, pero había un, una especie de, de, no sé, de, de hiperproducción Que nos echó un poco para atrás Y de hecho de, decidimos sacarla o sea De hacer todo el proceso Porque la canción la verdad es que se tardó en hacer era mucha gente la que participó y luego también la mezcla no llevó tiempo. Pero decidimos sacarla cuando se, se hubiera terminado todo, ¿no? Para, para tampoco asociarla a una canción de, de cuarentena, sino también, bueno, pues, pues verla como, bueno, pues con pues una canción de recorrido, ¿no? Que está cantando por un montón de gente que, que habla de, de algo muy puntual, pero que yo creo que también el mensaje, o sea, el, el respeto y la, y la dignidad de la que se habla en la canción de cara a los, a los sanitarios también nos parecía que, que era algo que debía ser pertinente en la, la pandemia y el año que viene, y el siguiente y el siguiente, ¿no? Porque yo creo que, que es algo que tenemos que tener grabado a fuego todos, ¿no? Mm -hmm. Hablabas de, de lo público, de la sanidad pública. La verdad es que eh, nadie, nadie se sorprende de que Vetusta Morla haga este tipo de reivindicaciones porque habéis sido un, un grupo que, sin ser vuestras letras eh, explícitas, aunque sí que hay ciertos mensajes, pero sí que en vuestras acciones personales, en vuestras redes sociales, en vuestras declaraciones en, eh, entre canción y canción, en los conciertos, os habéis posicionado políticamente, socialmente, en multitud de ocasiones. Eh, supongo que esto eh, os sale de manera natural, pero siempre hay cierto, cierto debate, o no sé si hay cierto debate, o hay algunos artistas que tienen ese debate sobre si posicionarse en diferentes cosas, pues eh, os puede cerrar puertas, no sé si habéis tenido... Eh, alguna vez algún tipo de reparo en, en posicionaros por decir uff, a lo mejor perdemos un, un sector de seguidores. ¿Cómo lleváis todo, todo esto? Porque vamos, en, en tu tuit personal eh, no paras, pero lo que digo, eh, es decir, en, en conciertos también, en actos eh, eh, que hacéis, o sea, siempre aprovecháis para, para trasladar los mensajes que, que, que os interesan en, en cada momento. Bueno, a ver, yo creo que lo que penaliza es no ser sincero con quién eres y, y penaliza el, el, el, el no ir de frente, ¿no? Yo creo que la banda, siendo seis, evidentemente que, que no todos pensamos lo mismo sobre todo, pero, pero tenemos cierto quórum. Hay cosas que, que dejamos para lo personal y, y cosas que decidimos o pensamos que, que a nivel colectivo compartimos todo y que apoyamos pues desde... Desde cuestiones como la, la del pueblo saharaui, donde nos encontramos hace, hace unos años, que hemos apoyado desde el primer momento, cuestiones que tienen que ver con, con lo público, tanto en sanidad como en, como en educación. Y yo creo que, que, al, que al final, bueno, pues tú te vas haciendo tu camino y, y la, gente, la, la gente se lleva una sorpresa cuando no sabe de qué rollo vas y de repente sale por peteneras, ¿no? Piensa que desde de una manera y, y, y luego desde de otra, pero yo creo que ve tú ha sido un grupo muy claro desde el primer momento, ¿no? Y, y bueno, pues y también entiendo Ajá. que hay gente en los conciertos que no piensa como nosotros, ¿no? Y, y, que, y que eso es maravilloso. Te quiero decir que, que, que tampoco podemos convertir los conciertos en, un, en, un, en una misa de domingo. Habrá gente que piense como nosotros y gente que no, pero que creo que nuestras canciones son, son paraguas que pueden Pueden abrazar a, a cualquiera de, de, de a cualquiera de, de esas opiniones, ¿no? Otra cosa es que, que puedes estar de acuerdo con, con, con, con alguien sí. que, que, que tiene una opinión contraria a la mía, pero bueno, entiendo que, que también de, en eso consiste la vida y que en eso consiste la, la empatía y el saber que hay gente que piensa distinto a ti y que a veces tienes que llegar a acuerdos y ponerte de acuerdo con él. Uh -huh. eh, en cualquier caso, eh, entiendo también que, vosotros siempre lo habéis dicho, la visibilidad pública que, que puede tener pues, puede ser utilizada para fines, desde luego, justos. Eh, en vuestro caso, pues como decías, el pueblo saharaui y otras causas, es decir, eh, al final eh, también entiendo que esta pedagogía de la que hablábamos antes, también, en cierto modo, gente con muchísima visibilidad la, la podéis hacer, ¿no? Es decir, qué distinto sería serían ciertas cosas si hubiera deportistas de altísimo nivel que se posicionaran de forma más clara contra el racismo, contra la homofobia, ¿no? Vosotros, sí, lo que pasa es que ahí también creo... Intentáis... Claro, que cuando no te posicionas, Bien. también te posicionas. O sea, si, tú, si hay un ya. compañero de tu equipo al que le están llamando negro y que se tiene que ir de un campo de fútbol, y tú como equipo, en lugar de irte del campo de fútbol o de, o de apoyarle a él, le estás diciendo que se quede, te estás posicionando. Te quiero decir que antes me preguntaban en otra entrevista que las canciones políticas y las que no, digo, bueno, hay canciones que son explícitamente políticas, pero hay otras muchas que no lo son y que en realidad están, están dando un, un, un, un punto de vista sobre el mundo, eh, sobre el mundo este y de esta manera, que, que tiene, que está marcado por, por, por cosas que son políticas, Yo quiero decir, que, que queramos no. o no, al final nos posicionamos y, y no denunciar la injusticia o no denunciar eh, lo que estás viendo Que, que, que genera desigualdad O es denigrante, también es posicionarte ¿no? Aunque te quedes callado Y bueno, nosotros Yo, yo personalmente Creo que me, me posicionaría igual Tuviera una banda de música o, o me dedicase a otra cosa, no tuviera ninguna relevancia Lo que pasa es que joder, no, no podemos ser tampoco naif y, y pensar que, que el posicionamiento Que tenemos ahora pues, es, es noticia al día siguiente En en una portada ya. o en un, o en, un o en, mm. en cualquier lado y genera bola. Pero yo intento, por lo menos es el ejercicio que intento hacer, es actuar como actuaría, aunque no fuera una persona con, con cierta repercusión social. Bueno, un par, un par de cosillas más que tenemos que ir acabando para, para que la gente que lo siga haciendo, pues vaya aplaudir a, a los profesionales sanitarios, ¿no? que han bajado un poquito estos aplausos, pero sé que sé que en alguna, en algunos puntos se sigue, se sigue haciendo. Eh, hablamos de la situación actual de la, de la cultura. Eh, estamos en medio aún de una pandemia sanitaria, eh, no sabemos cuándo se va a volver a aquello que se llama normalidad, no sabemos cuándo los conciertos van a volver a, a retomarse con los aforos que estaban previstos, ¿Cómo ves un poco el, el futuro de inmediato? Es decir, ¿qué opciones hay? Es verdad que ya se están empezando a programar conciertos con restricciones. He visto, hemos visto también, y el otro día contamos en Cuarto Poder, que hay ciertas iniciativas a través de streaming, de pago, eh, tanto para cosas benéficas como, como para la propia subsistencia de los grupos. Eh, ¿Qué se puede hacer eh, estos estos meses desde el mundo de la cultura y también qué apoyos eh, podéis recibir tanto de las administraciones como de la gente? Bueno, a ver, apoyos. Yo creo que, que una de las cosas que ha servido en esta pandemia de cara a lo, a lo cultural es darnos cuenta de que, de que todos hemos tirado de la cultura. Quiero decir que, que nada, eh, la cultura nos permite, eh, o sea, es un, es un refugio en un momento en el que vienen maldadas, es un espejo, es un es, es lo que nos une, ¿no? Eh, Quien no ha leído un libro, ha visto una película o se ha refugiado en, o en, algo, en algo cultural durante, durante este tiempo, ¿no? Eh, luego cada sector pues, Tiene sus peculia peculiaridades Y en el caso de la música Yo no creo que haya sustitutivos a, a, a un concierto Tal y como lo tenemos en la cabeza Puede haber otros formatos Que bueno pues, en un momento dado puede ser hasta hasta graciosos, ¿no? De, a nivel de streaming o a nivel de conciertos diferentes, cuando ves lo de los conciertos en, en los autocines, cosas así, pero que yo creo que con el tiempo lo veremos como algo exótico, que tuvo su gracia, pero, pero no creo que llegue, que venga para quedarse, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues que, que, que eh, a nivel tecnológico, pues eh, hemos, hemos roto muchas barreras que, que, bueno, que también dan cierto miedo, porque al final abren una brecha tecnológica que creo que tiene que ver con, con las clases también, que quien, quien tenga posibilidad de, de, de hacerlo porque tiene herramientas tecnológicas pues podrá podrá hacerlo y quien, y quien no, no, no, pero bueno como, como toda la, la, la historia de las industrias culturales en general no pero, pero bueno, yo lo que le pediría a la gente es que, que siga valorando la, la, la cultura, la que tenga a mano, no solo la la gran cultura, sino la cultura emergente, la, la, legislar para la cultura no solo meter pasta para que vengan bandas grandes de fuera o, o para que haya festivales grandes, sino, sino hacer lo posible para que haya gente que se forme, a que haya escuelas de música, para que haya chavales que tengan, que tengan referentes y que, y que puedan, puedan imaginar una vida mejor relacionada con la cultura. Y nosotros, o sea, en ese caso, o sea, sería ventajista decirlo porque vivimos de esto, pero, pero es verdad que que, que también podemos servir de ejemplo, no por lo que hacemos, por hacerlo mejor o peor, sino por, por ser un ejemplo de, de alguien que, bueno, pues que, que, que ha conseguido dedicarse a algo con todas las papeletas en contra prácticamente. Y, y, y yo creo que es, que es importante. O sea, sin referentes no hay no, hay, no hay vocación, ¿no? Y, y es necesario que, pues desde cultura, no solo se tenga en cuenta a lo que se trae, sino a lo que se cría, ¿no? Y luego, uh -huh. eh, ya siendo estrictos con lo de cultura, creo que hay un, un, un error tremendo en las ayudas de cultura que, que han ofrecido, es dejar fuera a los técnicos, ¿no? Porque los técnicos de, de música no, no, no están contemplados dentro de las ayudas que ha habido de cultura y de música, de teatro, de, de todo, ¿no? Y la crew, uh -huh. y creo que es que es, es no entender mucho de cómo funciona esto, el pensar que, que esto es solo de artistas, ¿no? Pero la, la música es lo que es gracias a los técnicos. Si no, no, no hubiera, no, no habría conciertos. Uh -huh. Bueno, y lo van a tener, lo van a tener complicado, supongo estos meses como desde luego muchísimos Muchísimos sectores, eh, sois un grupo muy inquieto, eh, no sé si tenéis alguna idea eh, para hacer estos meses, estáis parados, no se puede contar, eh, porque bueno, eh, eh, evidentemente es lo que te decía antes, están ya programando algunas cosas, eh, pero bueno, en vuestro caso, pues eh, pues no sé si, si tenéis algo previsto, si vais a parar un poquito… Vamos a, bueno, inmediatamente estamos parados eh, uh -huh. hay, hay que ver qué pasa con los conciertos que, que se aplazaron que Dependen de, de, de lo que suceda y si se pueden hacer o no Y bueno, estamos haciendo cosillas que, Lentamente, porque también las condiciones son son complicadas Pero, pero bueno, de, de, en, el, en lo más inmediato estamos parados pues Guille Galván, muchísimas, muchísimas gracias por estar este este rato, seguiremos eh, escuchando, seguiremos viendo vuestras vuestras actividades, animamos a, a toda esta gente que se ha conectado bueno, pues, a seguir a, a, un, a un humilde medio como, como es Cuarto Poder y nada, esperamos encontrarnos dentro de poco, donde, claro. donde podamos y, y, donde, y, donde, y donde sea, así que Guille, un abrazo muy grande y, y hasta la próxima, que vaya muy Cuidado. bien. Cuidado mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Por, por llamar. Chao. Hasta luego. Chao.